Oiga mi gente, ya no sigan sacando sus versiones de oro, plata y de bronce Si la mejor de todas es la del diamante No tenía intención de sacar mi versión Pero la baby me dijo, papi tú eres el mejor Montate en el beat seguros los vas a partir Ahora tienen aquí mi remix de esta canción Por Eso es que yo ando con mi ganga <risa> Oye, yo no necesito ganga Todos ustedes son solo una farsa no tienen un arma No jalan, no dispara, No matan perritos Que no muerde y solo ladran Pero necesito gang porque salgo pa' la calle y solito no me ganan Usan autotune y se cree que ya cantan Tienen la actitud pero talento la espalda dónde sacas este flow? Seguro en una subasta Dale te lo compro debe costar una ganga Basta está harta la gente cansada Fastidiada de que canten tanta pendejada Promoviendo el maleanteo poniendo cara de malo Ovejitas se creen lobo y son solo malos rapeando Soy novatos empezando pero los voy alcanzando Los talones voy pisando mejor que me abran el paso Intenta Arrima rápido para dejarlo impresionado Pero en 10 segundos ya terminan cansados Les enseño pequeños, ¿cómo es que se hace esto? Demuestro el talento que tengo aquí dentro Venía al coro, pero me lo salto, lo borro, lo acabo Reemplazo por un rap furioso No creo que atate que se cree valiente Venden una imagen solo por negocio, dinero No todo es dinero, lo más valioso, cariño Respeto, respeto Que no se miden, carro lujoso, último modelo Pensaste que había parado, pero he continuado No he acabado, tengo para largo Harto talento, demasiado, versos y peso pesado, un rapero completo Las cosas cambiaron, tu flow estrenado Parece ya viejo, añejo, obsoleto, pasado hermano te he sobrepasado ya me refuerzo llegar a su ganga en esto soy fuego la flama la llama que quema te pega y te vuela como cuando quemas ganja no hablo de bala pistola ni arma. pero la ya fue consumada contra su manada por tanta mamada tú y tu ganga fueron reventadas yo no soy maleante, y delincuente porque rapeando yo mato a esta gente sin boludeces sin pelutudeces con rimas potentes siempre coherente, nunca hay coherente como esos nene que se contradice, son inconsistentes si no comprende eso se si no entiende anda pregunta para enseñarte soy el diamante siempre brillante despampanate que puede secarte no me compare compare porque mi desplante es muy diferente con paso firme constante palate no intento Frenarme voy a arrollarte sin detenerme para el frente siempre es mejor ni te depararme. Ya les mostré el 1% de mi poder. Por si conmigo quieren joder, Están advertidos, van a perder y les demostré que aún les queda mucho por hacer. Que pestañe pierde y con esto ya lo sé Grábate mi nombre bien en la mente nunca van a olvidarme. Yo soy el diamante. Grábate mi nombre bien en la mente. El que acaba de aplastarte fue el diamante. Oye, yo no necesito ganga. No tienen un arma, no ojalá no dispara, no matan, perrito que no muerde, y solo ladra, pero necesito ganga. Porque salgo para la calle y solito no me ganan. Usan autotune y se cree que ya cantan. Tienen la actitud, pero talento les falta. Oye, baby, y dime, ¿la rompimos o la rompimos? <ríe> Oye, chicos, si no hagas más versiones, no van a poder superar la mía. Ya. Yeah manía potente el diamante batalla de los dioses